Si te le falta volumen, a tu pelo no se escucha. <ríe> Parecía cortada así a propósito. Lo que pasa es que a mí me re gusta así. Imágenes que asustan a los jugadores de League of Legends. En una ducha. <ríe> El cielo. Lavarse las manos. Es miedo. ¿Te asustó? No, sí, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, estoy temblando. Mira, estoy temblando. Mira, Mirá, Mirá como me tiembla de la mano. <risa> comí la virtud <risa> ¿Mira lo de temporada de Cupido? ¿Mira lo de Cupido? Es como un Tinder Donde conoces gente y no se ven Y después se hablan y Se dicen cosas así ¿Qué onda? ¿Por qué están de furros? Aquí está el rostro de okay. los dos Aquí está pan regional. Este va a llegar como boludo Tiene caladeras, llega como. De la misma manera. Son guapos, eh. Podrían ser una linda pareja. Para mí, los dos juegan al lol. Él le barga las skins. Y eso lo va a cargar. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá con la necesidad de trabajar para mantenerme. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Vos? Yo 19. Ah. ¿Qué? ¡Ah! ¡La clave! ¡En el pie! El pie. Ah. Ah. ah. Ah. Por ahora eso. Porque... ¿Qué? Es turno tarde y... El tío ya dijo... Acá hay un gran problema ya. ¿A vos te gusta la psicología? No, no, no. Me gustaría estudiar psicología porque le da plata. Otra cosa, o sea, me dejé llevar mucho por los videojuegos. ¿Qué videojuegos eh, juegas? ¿Qué sé yo? League, ¿El ¿El Warcraft. No. Juega lol. Van a poder sí, a ver. un cachito epic of solo una parte del bípedo que tienen del otro lado. Del bípedo. <ríe> es el tipo de labio que te despierta ganas de besar. Transmiten. Transmiten ¿Para cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Okay, los aspectos físicos del otro. ¿Qué? De Lorenzo, Julián en esa etapa. los labios, los labios. Los labios. ¿Qué te sugieren? Ay dios labios? amigo. Que Lorenzo Julián es el nunca tuvo novia Uf. o algo así. Ah no no si ya te dijo que juega a Leish te parece que no Oh, por Dios me lo van a quemar Daniela corre cómo, cómo empezar eh, ah. Eh. ah bueno ella era una elfa de luz y yo era un elfo no, <risa> Pero no no, no, no, no tuve novia, no tuve una Pobrecito, bueno, está chapada antigua. Alocate los auriculares, eh, porque los siguientes consejos no podrán ser escuchados por Daniela. Uy, ¿le, ¿le ¿qué le van a decir? Ahora está a A mí me dijeron algo G, ¿qué le van a decir? De ella. Dicen que es puta, puta, puta. Porque, en rigor, de verdad, su última relación, y Cupirito el astro bien lo sabe, ¿Chan? finalizó por motivos muy, muy polémicos. Investiga qué pasó con su ¿Qué cara! ¿Qué? ¿Qué tal, Mayra? Hola, May. Soy Mayra Susana. Ah, sos Mayra Hola, Susana. ¿Cuántos años tenés, Mayra? Es decir 74 espiritualmente Disculpame ¿Eh? ¿Cómo? Que te parece, que te parece, Disculpame madre? la concha de, ¿Te parece de tu madre Es un chico Es amoroso, simpático eh, ¿Qué sé yo Dani? Sincero, es muy sincero Dani Aparte le, le gusta la música ¿A ah, quién no amigo? Pero... ¿Qué? O sea, ¿qué pensás? ¿Haríamos linda pareja? Sí, qué sé yo, o sea, podrías conocerlo Mayra, Te dijo todo, boludo, te dijo todo, sí. no Federico, Federico, ¿estás allí? Sí, acá estoy ¿Cómo andás, Federico? Sí, acá estoy ¿Cuánto hace que sos amigote de Lorenzo? No, no, soy el hermano eh, Perdón, el hermano, el hermano. <risa> ¿Cuánto ¿Hace cuánto sos el hermano? Ahí creo que, que estábamos nadando en un huevo Federico, ¿y vos eh, estás de novio? ¿Quieres sumarte a esta audición? Dale Te hacemos un lugarcito allí en el silloncete de Lorenzo Julián Es un clon de él, ¿viste? No se muevan, ya Uno de su edad, por lo menos Mirale la cara a este chico y adivinad cuál es su novia ¿Qué? La respuesta después de la Ya un reduro. duro es la novia, chicos? ¿Cuál es la novia? Para mí... La de la derecha, porque está más cerca, boludo A ver... ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué ¡Te dije! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Yo sabía! Mirá, se leía en el codo, se leía en el codo. Pese a que no has tenido ninguna novia, eh... las relaciones ocasionales que has sostenido, ¿han terminado en infidelidad? No, no. Yo no las llamaría relaciones. ¿Qué serían? <ríe> y pasajeras. Ah, ¿tuvo relaciones pasajeras? ¿Mediadas por una transacción comercial, acaso, Lorenzo Julián? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habrá? ¿Cómo? Mediadas por una transacción comercial, acaso Lorenzo Julián. ¿Qué? Sí. Putas. Sí. Mediadas por una transacción comercial. O sea, putas. Sí. Su autorretrato, esa imagen, ese dibujo será usada oh. por el sancoprimito elástico. O sea, ah, un dibujo de la otra persona. Ahora en tu monitor de Lorenzo Julián. ¿Qué estás viendo, Daniela Krieger? Un autorretrato de un chico con anteojitos. ¿Qué más? Ay, Dios. Um, y yeah. muy buen pulso que porque la verdad es que el mío salió muy mal <risa> me imagino sí. si el dibujo lo habrán tenido que hacer ahí nomás para ahí lo recesible pobrecito el, Lorenzo. el eh, autorretrato de daniela Camafeo feo fa si sí salió camafeo y lo veo de lejos eh, Empezás a analizar y. Así oscurita me da miedo. Empezás David. a pensar todo y eso es como que te termina trabando. Así que. Ponete la. Así de el donde profesaron al Dr. Duffer El Dr. Duffer de joven, chicos. Dale, ¿cómo habla? ¿A favor o en contra de verle la caruchonona al otro? Deben okay. decir sí o no sin hablar. Sí o no. ¡Atención! ¡Kriegel, Daniela Camafeo, te gusta! Lorenzo Julián es el Ah, Ok, dijo que sí. Dale, Lorenzo, sí que sí. Dale, Lorenzo, no la pones sino... ¿Me gusta el coma Daniela Camafeo? Yo viví con eso. ¡Eh, dijo que sí! Se pareja! ¿Se ven, se ven, ven? No, no es que Viene con alegría, Cupido. Cantando viene con alegría, Cupido. El que camina por la vida, Cupido. No la pueden ni mirar, cayó, no se miran. Cayó, no se miran, no se miran. Ay no, ciegas, amigo, qué incómodo. ¿Qué hiciste, loca? Loca, Mateo Krigel, ¿qué delante de tus ojos? No se puede dar, punta. ¿Del 1 al 10? No, no, no <risa> pregunta? no, eh, va a dar un 7. Tiene muy lindos ojos. ¿Lo Lorenzo Julián. A ver. Ay no. Un 7 Yo Una belleza Del 1 al 10, Lorenzo 11 no, no, se la a tirar arriba Ahora deben ponerse de pie Y darse un pequeño beso reglamentario No se denomina, se denomina Piquito Adelante entonces, por favor, no. Lorenzo no. Piquito, tomados de la mano un paso hacia adelante, tomados de la mano, por favor. No, no, no, no. <risa> también, Pero, ¡no! Eso no. acá. Hacia atrás nuevamente, por favor. Láminas se matar. Bolas, la se matar. Un nuevo piquito, o lo que vulgarmente se denomina piquito. Uno más. No, Pero el tipo le dio la mejilla. La... Amigo God, encima, tipo, vio la waifu y encima se la pudo comer. No pudo creer. No, no. Ah, amigo, no, no. Qué, qué cosa. ¿Cómo terminas ahí, boludo? ¿Cómo terminas ahí? Hace un Draw My Life. Un Draw My Life. ¿Sabes el laburo que tiene un Draw My Life? ¿Dibujar todo? Amigo, no, porque mi, mi, mi historia... Mi, eh, dibujar mi historia sería como... ¿Viste esos, esos protagonistas de Oshonens? <risa> que tienen toda la vida de mierda detrás. Y que uno dice... ¡No! <risa> Con esta canción de fondo. <risa> ¡No! Y todos... No, tita, no ¿Por qué, tita? ¿Por qué? No, tita No te hagas lo humilde, tita No te hagas lo humilde ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, tienes razón Disculpen, chicos eh, me, me equivoqué Tienes razón, no me tengo que hacer humilde Chicos, tengo 10 millones de dólares en mi cuenta Youtube me paga una fortuna, queridos Así que este es mi último stream no voy a ser nunca más streaming. Me chupa todo huevo. Chao. Los dejo con la reina Isabel. No